¿Funcionan realmente los embudos por email hasta ahora? ¿Cuáles son los beneficios? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 992. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y que le nos apasiona hablar de los negocios. Y pues hoy estamos un martes más, martes 12 de julio del 2022. Tenemos un invitado especial que vamos a hablar sobre email. Hay mucha gente que dice, ah, no, el email ya está muerto, el email no funciona. Ya vamos a ver si es que esto es verdad o no. Y en todo caso, antes de entrar en, en materia y con nuestro invitado, que ya le vamos a dar el paso, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial bienvenida a que si eres el dueño de tu empresa, si eres el CEO, si eres el gerente de ventas o el de marketing y que necesitas ir captando nuevos prospectos calificados para tu negocio para aumentar esas ventas y si estás en ambientes B2B, pues la plataforma ideal para hacerlo es LinkedIn y de esto es lo que nosotros les enseñamos, les mentorizamos, les acompañamos durante 10 semanas a que ustedes puedan implementar eh, dentro de sus negocios esta, uh, esta captación, ¿no? De manera constante, predecible e incluso escalable. Así que echarle un vistazo, cateman.com, slash mentorías, pueden revisar muchísima más información sobre esto, pues, y nos encantará poder hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a entrar en materia y le quiero dar la cordial bienvenida a Juan Pablo Sainz. Juan Pablo, gracias por estar aquí en el podcast. Eh, muchas gracias, Katia. Agradezco la, la oportunidad de estar aquí y agradezco a la audiencia. Espero que lo que vayamos a hablar les sea de valor para ellos también. Seguro que sí. Bueno, Juan Pablo, hemos estado también y de hecho, imagínese, a Juan Pablo le conocí por LinkedIn y me encantó mucho su propuesta de valor y veo que él es eh, experto en temas de, de copy, de embudos, de por email y es lo que vamos a entrar en materia. Pero claro, antes de, de profundizar y para la gente que no te conoce, Juan Pablo, ¿quién es Juan Pablo Sáenz y a qué te dedicas? Ok, bueno, mira, soy un email copywriter, eh, me he dedicado durante... O sea, durante los primeros ocho años fui traductor, ya durante los últimos tres he sido copywriter de ventas para diferentes, para, para diferentes negocios, como eh, recientemente trabajé para Regina Car Carrión, una, una coach high ticket. Le vendimos durante, durante un evento de Medellín, le vendimos 12 mil dólares nada más por correo electrónico. Eh, también he trabajado para otra, para otra gente como John Alan Head, que lo llaman King of Data Protection en, en la BBC. Entonces, bueno, y, y bueno, y actualmente, actualmente nos dedicamos al, al email marketing e intentamos hacer una. O sea, tenemos nuestro, un sistema que permite, que nos ha permitido desarrollar y calificar y conseguir más ventas para los coaches en general, los expertos. Vale. Eh, todo este detalle y, claro, ahí parte de la pregunta que yo tenía, ¿no? Bueno, ¿será que funciona? Pregunta para la audiencia, ¿no? Porque yo, yo lo sé. Sé que sí, pero no voy a decir. El tema es, ¿será que funciona el email? Y tú te de decir, tengo una experiencia de con una este, referente sobre venderle 12 mil dólares, 12K, en solo por email. Ya nos irás comentando, ¿no? Pero, y bueno, gracias nuevamente, Juan Pablo, y como siempre digo, a la audiencia buscamos no solo a personas llenas de conocimiento, sino de ese know-how, de esa experiencia, producto de aplicarlo en el día a día. Así que, bueno, en forma general, de manera rápida, para ir entrando en contexto, ¿cómo podemos entender el, el email marketing de pronto para aquellas personas que posiblemente no lo conozcan? Ok. No, bueno, eso es una muy buena pregunta, de hecho. No, el email marketing no funciona. A ah, la no, mentira. <ríe> no, la no, que funciona. No, mira, la, el gran problema del email marketing realmente es que 84% de los emails que tú recibes a diario es spam. Ok, 84%. Ok, quiere decir que tú tienes que realizar una campaña que tú, para que puede distinguirte, tienes que, que tener una estrategia que te califique, que te posicione, que, que te posicione como, como una referencia, que califique las leads que están y que, los, que les haga follow-ups a través del customer journey. ¿okay? Ahora, ¿cuál es el problema general? Tú tienes que batir la falta de confianza, porque en general la gente no confía en, en los correos electrónicos. Entonces, para eso tienes que tener esta, esta, estrategia, esta estrategia consolidada. Eh, que creo que respondí a tu pregunta. Disculpa, eh, no, no sé si... Sí, bueno, en realidad es importante este concepto y sobre todo, eh, en forma general, entender también las tasas. ¿no? Es una alta tasa. El 84% del, de los emails se consideran spam. Es decir, hay una valiosa herramienta que es del correo corporativo, o, bueno, de trabajo, o del correo personal, eh, del, de la, del otro lado, del interlocutor, del potencial cliente, y que posiblemente puede, a, a, sin saber, aprovechar esa valiosa herramienta que tienes ahí en, en la banda bandeja, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? Si trabajamos en las redes sociales, bueno, eh, si está activo la persona en ese momento verá un post. Pero si sí, sí puedes hacerte presente en su bandeja de correo va a ser muchísimo más fácil. Los KPIs de conversión van a ser mucho más, de hecho son más económicos, ¿no? Pero también nos batimos con esa cruda realidad de que hay el 84% de spam, que la gente eh, lo ve así. Y, y hay algo que mencionaste que es, necesitamos batir esa falta de confianza. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos efectivamente diferenciarnos? ¿De qué depende? Primero de una estrategia de tener claro, y ahí me irás corrigiendo cuál, si el público objetivo eh, cuál es y cómo voy redactando el copy, hay una estrategia detrás, ¿cuál sería ella? Ok, bueno, eh, tú, toca, eh, tú tocaste varios puntos, Katia okay, uh -huh. sobre o sea, social media ROI, spam y por supuesto la estrategia para crear valor ok, o sea, lo estuve anotando aquí para, para poder responder todo y, y ayudarte, ayudarte aquí ok Vamos bueno, a empezar primero social media, contenido el marketing, ¿ok? O sea, todo esto va en relación a las estrategias. Ok, generalmente, cuando tú estás en LinkedIn, por ejemplo, que esa es tu especialidad, eh, la cosa es que la gente puede ver tu cara, por ejemplo, la gente puede ver, o sea, la gente no, no tiene que hacer ningún otro compromiso más allá de estar eh, visitando LinkedIn y verle de repente la foto de Katia en una, con alguna inspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente le da like, la gente contesta, etcétera. Ahora, que, entonces, claro, eh, las redes sociales dan mucha más confianza que en el marketing, que sobre todo LinkedIn, que el LinkedIn es lo que yo he oído y lo que he visto en cifras, es que LinkedIn es la, es la red social con más confianza de todas, ¿ok? Y qué es lo que pasa, claro, lo, el problema es que, menos sí. que tú tengas una persona experta como Katia, que te guíe, que te lleve, que he recomendado el curso, el, la mentoría de ella, es difícil sacar de En cambio, el email marketing, una vez que ya tú sabes cómo escribirle a las personas, una vez que ya tú tienes establecido la estrategia de contenidos puedes sacarle un rol mucho más alto, de hecho, el rol para el email marketing es algo así como que por cada dólar sacas 48 de vuelta, en cambio para LinkedIn o para Facebook, ¿okay? o sea, estamos hablando de de pago, ¿no? por supuesto tú sacas un, por cada dólar sacas sacas algo así como 26 dólares algo así, o sea, date cuenta que es la mitad del ROI que tú sacas por el marketing, ¿ok? Ahora, y claro, es que la cosa, la cosa es como tú bate, la cosa es que mucha gente dice, no, sí, pero el email marketing es spam, porque date cuenta, 84%, 84% del email marketing es spam, Entonces, la, verdad, la gente dice, no, yo no quiero spam, a mi gente, pero publican todos los días en redes sociales, y no se entiende, hay como una, o sea, la gente no termina de conectar como que, Tú puedes hacer exactamente lo mismo que es publicar todos los días en las redes sociales, tres cuatro veces en las redes sociales. Tú puedes hacer lo mismo en línea de marketing. ¿okay? Siempre que le des valor a la gente, siempre que le estés enseñando a la gente algo y le prevendas a través del copy. ¿okay? Porque lo más importante pues claro, como tú seguramente les enseñas a tus alumnos, que ha eh, contenido, porque crear contenido no te lleva a ninguna parte. Tú tienes que crear un contenido que prevenda a la gente y que los califique sobre lo que tú haces. Entonces, claro. Eh, tú tienes que generar, tienes que estar, tienes que hacer un balance entre generar valor y vender. Generar valor y vender te va a través del storytelling. ¿okay? El storytelling es lo que te va a permitir exactamente que la gente eh, te añada a la lista blanca de sus de su contactos y te permita y diga, oye, yo estoy pendiente de abrir los correos de ellos. De hecho, hay muchos email marketers como Ben, Sa ben Settle, por, ej por ejemplo, o Taki Moore, que te escriben diariamente. De He hecho, hay uno que se llama Nick Singal, no sé si lo conoces tú o tu audiencia, eh, que me quiere decir: a mí me quedo como cinco veces al día. Entonces, claro, eh, hay, hay diferentes estrategias, por ejemplo, ellos aplican lo que ellos llaman de repulsion marketing. O sea, dice: tú estás en mi lista, tú estás aquí porque tú quieres estar aquí. Si tú no quieres ver, si tú no quieres que yo te quede cinco veces al día, les... te suscríbete Sí, te suscríbete, Me haces un favor igualito porque. Porque igualito no, no, no quieres leer. Si tú no quieres leer, eh, vete. Entonces, bueno. Eh, yo que yo valiosa, perdóname que te corte, qué valioso todo lo que mencionas. Bueno, primero que sí, efectivamente se ha detectado a nivel estadístico y pues lo dicen las, las grandes este, consultoras eh, y eh, empresas, digamos, que el ROI del email marketing sí es alto siempre y cuando obviamente se lo sabe manejar. Y tú has dicho, yo te iba a preguntar, se lo puede hacer hasta diario, no resulta cansón Y tú me dices, aparte de diario, hay eh, personas o eh, referentes que te lanzan cinco al, al día, claro. Pero algo tan importante, y aunque suene trillado, es crear valor, aportar valor para ese público objetivo al cual tú quieres llegar. Entonces, mencionado otra cosa, a través de storytelling, ¿no es cierto?, para que te puedan enlazar o añadir a la lista blanca, ¿no es cierto? Serían como los componentes. Ahora, si, ¿qué les decimos a aquellos empresarios que de pronto no lo vieron como un como un canal de comunicación e incluso de conversión, conversiones tan altas como las que mencionaste al inicio, cuando se hacen un tema de lanzamientos. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo funciona, eh, el, eh, o cómo, qué es lo que hubo detrás para conseguir esas ventas tan altas a un referente que obviamente eh, da su contenido y tiene grandes personas, o sea, bastantes personas atrás que, que, le, que, le, que le siguen, y que pues se puede llegar a vender por ese canal. ¿Qué les dirías? Ok, mira. Yo yo te lo pongo así. Tú lanzas una campaña de Facebook, ¿ok? Si tú si, si tú eres papá Dios, si tú eres papá Dios y tienes una página de ventas buenísima, que todo bien hecho, conviertes 5 de cada 100 personas que te vienen allá. Es si tú estás perdiendo 95, 95 personas de cada 100 no te compraron. Si tú no les haces seguimiento, si, si tú no les escribes a diario, esas personas no te van a convertir. Es decir, tú estás desperdiciando y tú tienes que iniciar de nuevo. Uno, todos los días tienes que volver a iniciar el ciclo de web, para ver, comprar tráfico, para, que, para llevar 95 personas en cambio, por el marketing tú puedes volver a convertir. Tú, de esas 95 personas, tú puedes en 30 días convertir 10 o 15 más en ventas nuevas. Es decir, tú estás desperdiciando un, un dineral ahí. Y a largo plazo puedes monetizar mucho más esa lista. Eh, entonces, lo que yo le digo a la gente es, eh, el email marketing, lo que te asegura es que tú puedas escalar sin que Zuckerberg te, te, te esté arruinando el negocio. Porque, digamos, el día en que Zuckerberg te cierra la cuenta de, de, de Facebook, o por ejemplo, venga allí y te la hackea, A mí me hackearon el otro día mi cuenta, mi cuenta de apps. He estado, he estado peleando con el, con el servicio el cliente de Facebook durante una semana porque... Porque, bueno, porque ellos son así, no son muy eficientes que digamos, o sea, entonces entonces si tu negocio depende de, de las ads y no estás coleccionando correo electrónico estás perdiendo 95 o 95, 98% de las personas que te llegan a la página de ventas y estás dejando tu negocio en manos de Zuckerberg, en manos de Elon Musk, Elon Musk ya compró Twitter no sé, okay, o del dueño de LinkedIn la verdad es que ese sí nunca sabio quién es entonces de, de quién es el dueño de LinkedIn o sea, tú estás dejando de de otra ¿Ah? Es de Microsoft. Ah, Microsoft. Tú estás en manos de otras personas, tú estás dejando el negocio en manos de otras personas, en terreno, te ha estado. El día en que te cierren eso, el día en que te lo hackeen, se acabó tu negocio, entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Qué? Ahora, ¿cómo hacerlo? Efectivamente, o sea, tú tienes que tener automatizaciones de, de bienvenida, tienes que tener automatizaciones de seguimiento, tienes que tener automatizaciones de carrito abandonado, de compra abandonada, de, por supuesto, dependiendo cuál es tu modelo de negocio, Uh, hay que ajustar cada secuencia de correo. Pero lo, lo más importante es, decir, es eh, agregar valor en la vida de las personas. Ahora, ¿cómo lo hice con esta persona? ¿Por qué? Porque claro, nosotros estuvimos 30 días todos los días escribiéndole a las personas. ¿Ok? Se, nos, se cancelaron la suscripción como 1% de las personas. O sea, date cuenta, escribiendo todos los días, eh, reactivamos la lista y, se, y cancelaron nada más 1% de esa lista. ¿Okay? A cambio de eso, tuvimos 12 mil dólares. No apareció en el negocio, en absoluto. Y eso sin automatización, porque no estamos haciendo que sea la lista. ¿Cómo lo hicimos? Sencillamente, echa más historias, les enseña nuevos ángulos, nuevas cosas, porque la tu audiencia necesita saber cómo resolver los problemas que tienen en la cabeza, en estos momentos. O sea, si tú, si, si, si digamos, si tú, en, si tú hagas una coach de LinkedIn, por ejemplo, ¿okay? eh, Porque, bueno, porque hay casos que tengo aquí de gente. Preguntas que tienen que saber ¿Puedo hacerle DMs a las personas? ¿Cómo hacerle DMs efectivamente? Entonces puedes decirle, bueno, DMs en frío, DMs en caliente, DMs con hand raisers, eh, DMs con encuestas, DMs en grupo. Ya tienes cinco. Entonces, si tú les compartes parte de esa estrategia, ya tienes cinco piezas de contenido que son de valor para ellos, porque ellos tienen esa curiosidad. ¿Cómo hacer mi perfil? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo es el banner perfecto? ¿Cómo es...? ¿Cómo es esto? ¿Cómo describo cómo, cómo el, el about perfecto? ¿Cómo escribo lo, lo otro perfecto? O sea, son cinco piezas de O sea tú vas agarrando los, la, las partes que la, tu audiencia necesita saber más, pero lo dejas así como que, bueno, sí, tienes este, este, este poquito, pero te falta todo el resto, que lo tengo yo. ¿Qué? O sea, porque tú lo que tienes que hacer con el copy, digamos, ¿cuál es el chiste del copy? El, el, la cosa del copy es que tú revelas, 90% de las cosas que tú, que, que tú haces, pero la, lo esencial, lo esencial que le va a hacer que todo conecte, no se lo a revelar. Porque además no es que no, no, es que no quieras revelárselo, es que, es que depende de la personalización de cada uno. Porque realmente, o sea, si es por información, yo puedo ir a YouTube y yo puedo, yo, yo puedo buscar YouTube. ¿Cómo hacer mi perfil de, de, de LinkedIn? Y ahí hay miles de coaches de, de LinkedIn que me han buscado, pero si tú les dices historias que son tuyas, y se llama los ayudas a resolver todos esos problemas y que ellos tengan que ir a YouTube, sino que todos los días les llega un, un correíto diciéndoles tips tips, tips, tips, tips en quién más a confiar, en la persona que les está dando tips, tips, tips, tips y, lo, y los vende, entonces, la fórmula que yo recomiendo es que tú les caigas valor, valor, valor eh, venta okay por supuesto hay diferentes frameworks de cómo hacerlo, pues. o sea, el que yo uso principalmente sé ¿sí? porque qué valor, valor, valor yo lo que uso principalmente es beneficio entonces le escribo todo, una vez en un correo electrónico le escribo todos los beneficios le escribo después todos los puntos de dolor okay en el siguiente correo, después le escribo cuál es mi mecanismo único el mecanismo único, después le escribo cuáles, los testimonios de gente que lo ha comprado, y después le escribo una, una, una venta, date cuenta que yo le estoy explicando qué es lo que yo hago hoy, en este momento a la audiencia estoy, yo le estoy explicando qué es lo que yo hago, ahora ellos van a ser capaces de, de hacerlo si se van a investigarlo, sí pero ellos van a decir, oye, mejor contacto con Pablo, porque, o sea, el tipo sabe lo que está diciendo y yo no quiero investigar eso, lo que me acabo de decir. Entonces eso es lo que tú debes hacer en tu copy, en tu copy le tienes que decir a la gente, ¿cómo lo haces? Pero muy por arriba, porque la verdad, la verdad es que si tú suscribes muy específico, la gente ni lo va a leer, ni lo va a aplicar, y, y, y tampoco te sirve a ti, porque, porque no se aplica a todos los casos, cada caso es totalmente distinto, por eso es que la diferencia entre un curso un coach la mentoría con con Katia eh, es esa pues, la personalización <ríe> y la Jesús todo maravilla! Estaba apuntando varias cosas que has mencionado es que me parece muy importante todo lo que has dicho, ¿no? El, el apalancarse del copy, el contar nuevas historias, el aportar valor. De, de hecho, al final, tú dices, ¿no? Hay varios frameworks de trabajo donde tú hay una secuencia de cómo le vas contando las cosas, cómo le vas guiando, eh, y, y me encantó. Tú puedes entregar hasta el 90%, y ese 90% puede ser ese generalista, porque claro, si entras al detalle, pues la gente hasta se va... Eh, aburrir, ¿no? Y va de la mano con, es que es clave, este curso que de pronto o este conocimiento lo puedes encontrar libremente ahora el conocimiento es libre pero el tema es esa personalización, ese acompañamiento el aterrizar ese conocimiento a la realidad del cliente, eso es lo que hace la diferencia para todas aquellas personas pues que nos dedicamos a eh, ofrecer apoyo en diferentes áreas ¿no? cada vez el marketing es más amplio tú eres experto en email, yo en el tema de, de LinkedIn y así podemos ampliar un montón de temas. Va a haber eh, y gracias nuevamente Juan Pablo, muy valioso todo lo que nos estás compartiendo. Empresarios que digan, bueno, me interesa, lo que dijo Juan Pablo me gusta, pero qué tan costoso es para mí si yo no tengo ni idea cómo implementarlo y quiero uh, ir de la mano con, con Juan Pablo. Tú me vas a decir, bueno, Cate, es que va a depender, pero un promedio. ¿Cuánto uno, te demoras tú en el tiempo en bueno aterrizar, entender la estrategia? Todo va de la mano de la estrategia. Obviamente, qué es lo que quiero promocionar, a quién lo quiero hacer. ¿no es cierto? Tiempos y todo. Pero ¿cuánto eh, debería eh, presupuestar un empresario, pues digamos una pyme, que nunca lo ha implementado y que va eh, arrancando en estos primeros pasos dentro del email marketing? Ok, eso es una muy buena pregunta. Yo le puedo responder, le puedo responder con otra. Eh, ¿cuánto, cu ¿Cuánto vale un producto tuyo? Ok, si, si, si ponte que tu producto vale 3 mil dólares. Hey, no ha descabellado, ponle dos mil dólares por lo bajito. Ok, si, si, si implementando eh, una automatización eh, de, te consigo dos ventas adicionales al mes durante 10 meses, tienes 24 mil dólares adicionales. Dime tú cuánto, cuánto estarías dispuesto a pagar, porque además son 24 mil dólares que ya tú tienes que ya tú estás capturando y no los estás aprovechando. Porque no estás implementando el email marketing, porque esa es la cosa. Tú estás gastando ya en ads, estás gastando una fortuna en ads y estás perdiendo el 95 a 98% de las leads que te están llegando porque, no, los, porque no, las, no las estás nutriendo. Estás pagando Active Campaign, estás pagando Mailchimp, estás pagando lo que tú quieras y no estás convirtiendo esas leads. Dime cuánto te está costando eso. Y yo te digo cuánto te puede costar. Cuánto te puede costar es que te reparen eso. Valioso, va a depender, obviamente, ¿no? Del, del volumen, de, del, del, del ticket, ¿no es cierto? El costo del ticket de, de, de la venta. Ahora, ahí se me viene una pregunta. ¿Es importante tener una base mínima de, de, de suscriptores en esa lista? ¿O se puede bueno, arrancar desde cero? Bueno, evidentemente, o sea, yo trabajo, pero bueno, porque mi criterios de calificación, eh, yo trabajo con gente que empiece con 2,000, 1500, 2000 personas en la lista de correos, pero digamos, yo creo que el email marketing tú deberías empezarlo desde el día uno que empieza a correr ads, que empieza a correr ads con un lead magnet o con una página de producto que tenga un carrito abandonado. Desde pues, ese día te tendrías que empezar con el con el carrito abandonado, pues. Evidentemente no todos, o sea, yo yo entiendo también las diferencias para hacer negocio. Al principio de repente tú estás lanzando ads y no tienes cómo ¿Cómo, eh, cómo pagarle un email marketing para que te haga eso? Pero apenas puedas y veas que generas suficiente volumen, tendrías que de verdad ponerle en serio, porque el email marketing te puede rescatar entre el 15 y 40% de las ventas mensuales. ¿okay? O sea, date cuenta que te estoy diciendo, el email marketing debería representarte entre el 15 y 40% de las ventas mensuales que deberías 40, tener. 40? Perdóname, Juan Pablo, ¿puedes repetir? Claro, el email marketing debería representar Okay, entre 15% y 40% de tus ingresos mensuales como negocio. Claro, todo eso depende de qué tanto le eches en ads, qué tanto, qué tan grande realiza tu lista, pero eso es lo que tú deberías aspirar con tu sistema de correo. O sea, si tú no, o sea, si tú no estás en el email marketing, estás perdiendo una monstruosidad. De hecho, a, a esta señora Rayina, eh... Las ventas que tuvimos en email marketing, ellos tuvieron como 88 ventas, de las cuales 35 eran de email marketing. Estaban influenciadas por email marketing porque le, le taguamos le, le pusimos una etiqueta que decía email marketing, email marketing, email marketing. Yo saqué la cuenta y me di cuenta, wow. O sea, la mitad, o sea, no, la mitad fueron a través de email marketing. ¿Y esto implica o esto aplica solo para ambientes B2C o B2B? Vale, eso es una pregunta bastante interesante porque casi siempre de hecho, de hecho es muy interesante la pregunta porque casi todos los, casi todos los coaches hacen como que enseñarle a otros coaches cómo vender su programa de coaching. Pero, eh, pero sí, efectivamente el B2B también debería aplicar un nivel de marketing. De repente, no tan agresivo como puede ser un coach, por ejemplo. Porque digamos, porque el B2B es como más eh, más eh, relacional, más Necesita más valor durante más tiempo, etcétera. Pero bueno, yo te digo de mi experiencia que es trabajando con coaches, con coaches, eh, con coaches. Pero en general, el marketing sirve para todo el mundo. Si tú tienes una una página de captura de leads, o sea, un PDF, un webinar, con lo que sea, tú deberías empezar a usar el, el marketing para capturar, para alimentar a tus leads. Y sacaré jugo a través de esa de, de, de plataforma. Genial. Qué interesante. Bueno, estamos casi por terminar, Juan Pablo. Muy, muy interesante. Se nos fue el tiempo al paso. Y pues me ah, gustaría genial. para terminar, pues que nos comentes. Bueno, hay algo que, que de pronto no salió en la entrevista y que te gustaría aportar. Palabras finales tuyas a la audiencia y luego dónde te podemos encontrar. Ok. Bueno, eh, yo te digo, si tú estás usando ya Ads. O ya estás capturando correos electrónicos para tu negocio y tienes un negocio que, o sea, tienes un ticket de mínimo 500 dólares, deberías de verdad empezar a, a conseguir seriamente el marketing porque estás dejando mucho dinero sobre la mesa. No, que te estoy hablando 95, 98% de las personas que te llegan a tu página y no te, no te compran al mismo tiempo porque no es, no es el momento, porque el perro. Porque el perrito le ladró y se extrajeron, porque, porque el hijo, porque ellos justo en ese momento tocó a la abuelita y, y, y le estragó una galleta y se la pusieron comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ¿Okay? estás perdiendo esas leads y te las puedes rescatar en el marketing. Que ¿Okay? no estoy diciendo yo, pero bueno, si me quieres si duda quiere por lo menos estoy en LinkedIn, generalmente estoy en Facebook también, ¿ok? En el Facebook, en Facebook, eh, sí, en Facebook, pero en Facebook personal que no tengo una página, o sea, la página la dejo en activa, que Facebook a nivel personal. Y LinkedIn a nivel más profesional, pues, en ese sentido. Genial. Bueno, eso voy a poner en las notas del programa, de los enlaces, para que puedan contactarse contigo. Juan Pablo, nuevamente, mil gracias. Muy valioso todo lo, el, el gran aporte. Y pues ya saben, eh, si alguien quiere realmente profesionalizar el email marketing, pues tienen acá a Juan Pablo que les puede ayudar. Y pues, bueno, con esto nos despedimos. Gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes. Si ya que están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, que esto ayuda a que el podcast siga llegando a muchísimas más personas. Y si saben que alguien tenía como que dudas o está viendo que está justamente, como decía Juan Pablo, gastándose muchísima plata en ads y... Eh, ¿Saben que este contenido lo va a servir? Compartan, compartan a ese socio, a ese amigo, a ese jefe, a ese colaborador, compartan esa información porque con esto hacemos que el ecosistema empresarial siga creciendo, teniendo buenas prácticas para pues, hacer empresarios felices y prósperos. Y con esto nos despedimos. Se les quiere mucho. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.